Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Rincón de Rosy. Hoy les voy a traer este hermoso arete, miren qué bello. Miren qué bello es. Es una borla con Super dúos. Hoy vamos a trabajar con la Super dúo Mostacillas. Eh, gracias a todos por el apoyo, gracias a que las chicas que me han inscrito... Eh, por DM para saber sobre mi recuperación de mi, de mi brazo, ya estoy recuperada porque me he tomado unos, poco, unos cuantos días de descanso, eh, gracias a todas por, por, ese, por esos bellos mensajes, eh, gracias también a todas las nuevas suscriptoras que se han suscrito al canal, bienvenidas sean todas y todos. Hoy les quiero traer, como le dije, hoy le vamos a traer esta hermosa técnica. Yo espero que todas la disfruten. Ya saben, chicas, compartan nuestras redes, compartan nuestros videos. Eh, síganos también en nuestra cuenta de YouTube. Chicas, por favor, a las que ven el video y no se han suscrito, por favor, suscríbanse. Así apoyan nuestro canal y así también ustedes tienen la opción de que cuando se suba algo nuevo en el canal, ustedes pueden eh, le van a mandar una notificación de que estamos haciendo algo nuevo entonces chicas sin más preámbulo vamos a empezar miren para hacer esta borla yo le comenté anteriormente que esta borla ya vienen hecha, bien están en las tiendas de bisutería Miren, vienen así en ese empaque y vienen en muchos colores yo lo voy a sacar de mi empaque y la voy a poner aquí porque vamos a trabajar con ella en todas las tiendas de bisutería la pueden encontrar y también la pueden encontrar en tiendas de mercería porque yo la he visto en tiendas de mercerías. Y si ustedes gustan también la pueden hacer ustedes mismos, pueden hacer una de su preferencia. Siempre le he dicho no le voy a dar el largo porque el largo, todo, el largo de la borla todo depende de usted. Usted le pone el largo y le pone el grosor a la, a la borla que usted quiera trabajar entonces vamos a utilizar una una vamos a utilizar dos yardas de hilo faraline para hacer este trabajo así nos va a quedar vamos a utilizar dos yardas de hilo faraline también puede usar el hilo de su preferencia para hacer esto pero yo quise utilizar este utilizaremos tres cristales del número 4 un cristal del número 8 claro está le estoy dando la, la, los materiales que vamos a utilizar por cada arete ya este está hecho utilizaremos cuatro cristales del número 6 un enganche esta es una base a presión miren estas estas bases se llaman base francés miren qué lindas y qué delicadas son todas son laminados yo le puse esta esta opción porque si quieren también le pueden poner un topo, pero yo quise ponerle esta opción y le voy a enseñar por qué. Aquí están las super duos, que eso va a ser nuestro mejor aliado, para, o eso es lo que vamos a utilizar para hacer el arete prácticamente completo. Y vamos a utilizar las mozacilla 11, todo lo que vamos a utilizar es mozacilla 11. Y por último, utilizaremos un pin de cabeza redonda, miren utilizaremos nuestras pinzas y tijeras, una aguja número 10, miren aquí donde está, la aguja número 10, ya está insertada con dos yardas de hilo Faraline para poder empezar. Yo voy a colocar esto por aquí y vamos a trabajar, y vamos a trabajar con la borla. Vamos a trabajar con la borla primero para, tra para después trabajar con, haciéndole el botón. Eh, este video va a ser un poco extenso. Eh, yo espero que todos los disfruten y que si no pueden hacerla con super duo, también pueden optar por la opción de ponerle cristales entonces vamos a empezar a trabajar miren yo voy a tomar en mi aguja con dos yardas con dos yardas de hilo farana voy a tomar 13 super dúo intercalada con mostacilla número 11. 13 super duo con mostacilla número 11 esto lo vamos a hacer hasta completar nuestras 13 nuestra 13 super duo ¿Okay? y luego no a esto no lo vamos a repasar ni le vamos a dar la vuelta bien chicas miren aquí yo tengo ya 13 super dúo intercalada con mostacilla miren aquí está 13 13 super duo intercalada con mostacilla claro está que si su bola es mucho más grande si su borla es mucho más grande, más copiosa, tienen que poner más super Si su borla es mucho más pequeña, tiene menos menos flequito que esta, tienen que poner menos. Yo lo voy a llevar hasta abajo. A esto no lo vamos a repasar. Le voy a decir por qué. Porque vamos a trabajar directamente de una vez con esto y, y, y todo va a quedar eh, bien reforzado. A esto, miren, vamos a poner nuestra nuestra borla sobre nuestra super SuperDuo y vamos a hacer esto. Espero que se vean, estamos trabajando con las manos, miren, vamos a apretar y vamos a hacer tres nudos bien fuerte Esto lo vamos a hacer así. apretamos ahora lo que vamos a hacer es sacar la super dúo verdad y con nuestra ayuda de nuestra pinza siempre se lo he dicho porque el hilo fara tiende a no apretar muy bien y no queremos que se vaya nuestro trabajo se vaya a soltar verdad entonces apretamos ahí llevo el segundo vamos a hacer el tercero ok vamos a dejar el exceso de hilo y luego cortamos cuando ya esté el todo listo miren esta borla esta bola ya viene lista yo lo que voy a hacer como no voy a necesitar esto eso tiene mira esto tiene este protector aquí abajo yo lo voy a sacar Me dicen, no no lo saque sí lo voy a sacar porque nuestra borla estará protegida por esto miren y luego que hagamos esto la vamos a reforzar, a reforzar un poco con hilo aquí yo estoy entrando nuestra super dúo, un poquito de espacio agando. aquí me voy a colocar justamente donde termina donde termina el hilo de la borla lo pueden ver y ahí me voy a colocar listo ya está nuestro primer paso para seguir trabajando ahora chicas miren yo tengo mi exceso de hilo aquí lo voy a agarrar aquí abajo me voy a entrar en la SuperDuo aquí está mi hilo, ¿verdad? Voy a entrar hacia, lo, hacia el orificio de la SuperDuo Que no queda en la parte de arriba Bien Así Bien. Entonces ahora vamos a tomar una mozasilla. Y vamos a trabajar de mosas, de superduo a superduo pasando con una mozacilla para cerrar la borla. Este viene siendo nuestro tercer paso. A todo esto vamos a pasarlo, miren, una superduo, una mozacilla y pasamos todo esto hasta cerrar nuestra borla por completo. Este viene siendo nuestro tercer paso. Sí. No se ha cerrado todavía aún, pero esto lo vamos a hacer hasta se completar las 13, la 13 super Duo que pusimos. Miren, chicas, aquí estoy colocando mi última super mi última mostacilla y paso por la super Duo. A todo esto, yo voy a repasar. Miren, aquí vamos a apretar. Vamos a hacer esto. Vamos a alar nuestro hilo. Así. Aquí vamos a alar fuerte. Por favor. Claro está sin romper nuestro hilo. Vamos a repasar por lo menos 6 sillas con la SuperDuo. Y vamos a alar. Tiene que quedarnos así. Miren. ¿Ven? Se hace en forma de una coronita. ¿Ven? Ahora, nuestro siguiente paso es quedarnos en la moza, salir a una mozasilla número 11. Miren, estoy fuera de una mozasilla número 11 y vamos a trabajar con la mozasilla 11. Vamos a tomar tres sillas y nos vamos a devolver por la mosacilla del lado contrario donde sale el hilo. Y nos vamos a pasar a la mozacilla siguiente, entrando por la SuperDuo y saliendo por la mozacilla siguiente, así. Y todo esto también se repite, por eso dije que no vamos a repasar, porque ya automáticamente, miren, salimos de la mozacilla, automáticamente estamos repasándola. Pasamos a la otra mostacilla y esto lo vamos a hacer otra vez todo hasta llegar, lo vamos a hacer todo hasta llegar aquí. Volvemos y hacemos esto. Pasamos mostacilla, miren, ven. Eh, todos estos pasos son repetitivos. Entonces vamos a adelantar un poco el paso y ustedes nos siguen. Bien chicas, miren, aquí yo adelanté un poco el paso, adelanté el trabajo y voy a tomar mis últimas tres mozas y voy a pasarme por la mozasilla siguiente, voy a devolverme por la mozasilla, no sale el hilo, me voy a pasar a la mozasilla siguiente, miren, miren, y voy a pasar, miren, donde voy a salir. Ahora yo me voy a subir, yo voy a entrar a la mozasilla aquí, y me voy a colocar en el pico de la moza silla número 3. Aquí, subí, me voy a colocar aquí. Bien, chicas, miren, estoy colocada aquí, voy a salir así. ¿okay? Ahora vamos a trabajar con la super SuperDuo, vamos a hacer esto. Y estos pasos se repiten. Todos son repetitivos hasta que lleguemos hasta aquí a este extremo. Entonces voy a tomar una Super dúo Chicas, cuando vayan a trabajar con la Super Duo, traten, eh, verifiquen cuando vayan a trabajar que tengan los dos orificios eh, este, abiertos. Porque a veces vienen unas que tienen el orificio medio tapado y después cuando ustedes van a trabajar en la parte de arriba. Yo voy a hacer esto. Eh, tienen que prácticamente Debaratar su trabajo completo Tomo una SuperDuo Tomo otra SuperDuo Miren. Y esto es lo que vamos a hacer Hasta llevarlo Hasta la parte de arriba Todo el trabajo se repite Nuevamente Así como iniciamos Así terminamos Miren. A esto yo le voy a dar La vuelta por completo Colocando la Super duo okay. Y vamos a hacer lo mismo. Entramos. Chicas, ya saben, suscríbanse al canal. Chicas, bienvenidas sean las nuevas suscriptoras. Y chicos también, porque también tengo chicos que están siguiendo nuestro canal también. Este, bienvenidos sean todos a Rincón de Rosy A las no, a las chicas que no se han suscrito Que nosotros vemos eh, vemos la plataforma y nos dicen que no hay que están, no están, están viendo los videos pero no están suscritos Por favor suscríbanse, así cooperan con nuestro canal Y así también este, las notificaciones le llegan cuando hacemos videos nuevos y seguimos haciendo esto hasta hasta cerrar todo por completo miren. y salimos otra vez miren salimos por la parte de abajo de la superduo yo este la parte de abajo me voy a dirigir aquí Ahora me voy a subir a la superduo otra vez por la parte de arriba. Este es mi exceso de hilo, vamos a cortarlo porque ya nuestro trabajo está bien asegurado. Ahora sí podemos cortar. Y ahora él es como le dije, todo se repite. Ahora vamos a tomar una mozasilla número 11 y vamos a pasar de superduo a super superduo tomando una mozasilla número 11. Todo esto hasta llegar a la parte de aquí arriba. Esto lo vamos a hacer, miren, tres veces. Tres veces vamos a hacer esto porque esa, eso esa, eso se repite tres veces hasta llegar aquí. Miren. También todo depende que usted le quiera hacer a su borla. Como le dije, también todo depende también. Eh, todo depende si no tiene superduo. Le pueden poner cristales. Pueden trabajar con los cristales. Y vamos a cerrar. Ahora vamos a adelantar un poco el paso. Para que ustedes vean que vamos a bajar un poquito la super tubo Entonces, aquí estamos casi terminando. Poniendo las mostacillas en la super tubo estamos aquí vamos a colocar ya la última super Duo. miren chicas aquí estamos colocando la última super dúo yo me voy a pasar voy a salir en tres mozasillas sillas así voy a apretar aquí lo que voy a hacer es que voy a empujar ven me falta colocar todavía la última las últimas tres mozas yo lo que voy a hacer es empujar un poco Para colocar la última, las últimas líneas de mozasilla que me faltan. Y colocar la última eh, línea de superduo que falta. Si ustedes gustan lo pueden dejar en dos también. Pero a mí me gusta así hacerlo que llegue a tres. Entonces vamos a adelantar el paso. Siempre le dije los pasos son repetitivos. Hasta completar la, la línea. Salimos a una, a una mozasilla. Así y los pasos se repiten todos nuevamente. Yo voy a adelantar un poco para que el video no sea muy extenso para enseñarles qué vamos a hacer ya al final para poder cerrar aquí arriba y enseñarle a hacer el botón. Chicas, miren, como les comenté aquí que así queda. Miren como queda con tres líneas. Miren yo adelanté un poco el paso, puse la, tres, la tercera la tercera línea de SuperDuo y me quedé en una miren y puse la línea de mosasilla, de mozacilla por SuperDuo ¿la pueden ver? Miren. ahora vamos a cerrar esta parte de aquí y vamos a hacer lo mismo prácticamente miren yo salí a una mozacilla miren estoy en una mozacilla de la número 11 y voy a tomar tres mozasillas de la número 11. Y me voy a pasar del lado contrario de las mozasillas. Miren, voy a pasar la superduo. La mozasilla que me queda. la Miren, voy a pasar. Vamos a hacerlo así, disculpen, que ustedes no están bien. Me voy a pasar del lado contrario, ¿Verdad? Como les estaba comentando, voy a pasar la super dúo. Vamos a ver si esto enfoca un poco para que ustedes vean cómo se cierra. Okay. Vamos a pasar la super dúo, la mozacilla. Tiene un momentito que aquí la super dúo está como media, media. Y me voy a pasar a la otra mozacilla. Vamos a dejar una mozacilla de por medio aquí y vamos a hacer esto ¿Ven? dejando una mozasilla de por medio de la que están con de la que están en la superbuca tomamos otra vez otra mostacilla tres mozasillas más salimos entramos del lado contrario hacemos un poquito de presión salimos Salimos a esa silla pero como vamos a volar esa, yo me voy a entrar en la, voy a salir, entro a la super duo y salgo en la otra. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Porque eso va a cerrar así. ¿Ven? Por eso. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Todo eso lo vamos a repetir hasta que terminemos. Y vamos a hacer lo mismo, otra vez del lado contrario, salimos a esta, la volamos y salimos a la siguiente. Bien chicas, y seguimos. vamos a seguir aquí les quiero enseñar algo que este como nuestros números no fueron pares por ejemplo no fueron 12 y 10 nuestro número 13 fue impar lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una aquí vamos a terminar miren espero que todas puedan ver el vídeo completo para que después eh, después no me digan que le quedó mal, miren. Aquí. Entonces ahí sí vamos a terminar con una. Miren. Espero que todas puedan ver el video completo. Sí vamos a acabar con una aquí, porque nuestro número no fue no fue par, fue un número impar. Entonces aquí sí vamos a terminar con una. Entonces vamos a subir a esta musacilla. a la de arriba la número 3 de arriba y vamos a poner una mozasilla por cada pico que hicimos una mozasilla por cada pico aquí ya vamos a cerrar nuestra borla chicas recuerden hacer todo esto con amor esto de la bisutería es una es una terapia todo lo que ustedes se propongan hacer y crear lo pueden hacer. Si, si ponen a, a volar su imaginación y su creatividad. No tiene que ser obligatoriamente como yo lo hago. Ustedes pueden hacer cosas nuevas. Y crear cosas nuevas. Miren, aquí voy a cerrar con mi última moza Y lo vamos a repasar. Aquí sí, miren. Cerró aquí, sí vamos a repasarlo todo, todas las mozas y ya vamos a repasarlo una vez más. Apretamos y vamos a pasar. Ahora lo que le comentaba para reforzar la borla, de, eh, como le comenté al principio, pues, eh, se le quitó el, el cosa. El, Mire, entonces lo que yo voy a hacer es pasarme hacia el lado de abajo de la borla. A esto yo le voy a dar dos puntadas. Miren. Estoy pasando, no se ve el hilo por ninguna parte, ¿verdad? No se nota el hilo. Traten de hacerlo así mismo. Miren, aquí yo he, he reforzado mi borla y he reforzado esto. Ahora yo estoy, miren, yo estoy aquí abajo de esa musasilla y yo voy a entrar a esta musasilla de arriba y a esta para subir otra vez aquí y a esto yo voy a hacerle un pequeño nudito el remate como siempre le he dicho vamos a apretar volvemos y hacemos todo eso otra vez salimos a las otras mozasillas y vamos a hacer otro pequeño nudito esto aquí miren aquí vamos a hacer otro pequeño remate para reforzar nuestro nuestra borla, verdad así apretamos bien y ahí sí podemos cortar ya para dejar la borla miren cortamos si, si no tiene le, la pueden quemar también entonces con nuestro con nuestro exceso de hilo que no quedó vamos a hacer el botón miren ya la borla está lista miren qué belleza miren qué lindo ya nuestra bolla está lista miren si quieren si gustan solamente tienen que ponerle este el cristal número 8 aquí arriba y ponerle una una base eh, ponerle un enganche y ya está listo un, un arete ponerle el pin con todo depende de lo que ustedes quieran crear entonces ahora vamos a trabajar con el botón bien chicas entonces vamos a hacer el botón vamos a tomar una moza 11 intercalada por con los cristales número 6. Vamos a trabajar con los cristales 6 para hacer el botón. Miren. Tengo cuatro mozasillas y tengo cuatro cristales. A esto sí lo vamos a repasar... Ah, se me salió la mozasilla, perdón. A esto sí lo vamos a repasar y vamos a darle la vuelta a los cristales 6 y las mozasillas en la cajita de descripción le voy a dejar el link donde yo encontré este donde yo encontré para, para aprender a hacer este botón este botón no es mío no es de mi autoría es de una chica italiana y me y me gustó para y para para incorporarlo con este recuerden para incorporarle a esa borla dije mire este es un botón diferente vamos a hacer vamos a hacer esta técnica junto con este botón y en la cajita de descripción abajo le voy a dejar el link donde ustedes pueden ver este hermoso botón en su versión original ya que aquí se le hicieron varias modificaciones. voy a salir, me voy a salir hacia el cristal, Usted pueden trabajar con el cristal que ustedes guste, aquí, ¿Ok? salí hacia el cristal, ahora yo voy a tomar dos mozasillas número 11, un cristal número 4 y dos mozasilla 11 salí aquí al, de, al cristal verdad aquí el cristal yo voy a hacer esto. yo me voy a entrar a esta a esa mosas, a ese cristal voy a salir por ese cristal así vamos a hacerlo así sin entrar a la moza silla a La silla, voy a tomar dos mozas más. Me voy a entrar al cristal número número 4 que acabo de colocar así. Todo esto vamos a alar un poquito, así tiene que quedar así. Tomamos dos mozas más y entramos a este cristal que nos queda de frente ahora sí vamos a pasar por las dos por las mozasillas que hemos puesto al principio y vamos a salir al cristal ¿Ven? salimos al cristal y hacemos un poquito de presión este es nuestro primer inicio así ahora vamos a trabajar con las superduos vamos a tomar tres superduos Y vamos a trabajar de cristal a cristal sin entrar a las mozasillas número 11 que hemos puesto anteriormente. Así. Tres superduos. De cristal a cristal. Sin entrar a las mozasillas 11. Así. Tomamos otra vez tres superduos. Ahora vamos a colocar las últimas tres superduos que vamos a poner, ¿verdad? Ahora vamos a, a pasar, miren, vamos a hacer un poquito de presión para que ya se acomoden. Ahora vamos a pasar la superduo, esta superduo y esta superduo, la miren, vamos a pasar las dos superduos que pusimos al principio por la parte de abajo. Alamos para, para que haga un poco de presión. Aquí. Subimos a la primera. Subimos aquí arriba. Bien. Subimos a la parte de arriba. Volvemos y alamos. No se preocupen que el hilo no se, no, se, no se ve. No se aprecia mucho. Y vamos a tomar tres musasillas. De la número 11. Recuerden, solo estamos trabajando con mozasilla 11. Y vamos a pasar por las primeras supertubos. Ahora vamos a poner una mozasilla. Y esa será nuestra secuencia. Esa es nuestra secuencia. Tomamos otra vez tres supertubos. Se volvemos y hacemos lo mismo otra vez hasta que terminemos. chicas vamos a hacer un paréntesis vamos a hacer un paréntesis aquí prácticamente nuestro botón está prácticamente terminado nuestro botón está prácticamente terminado aquí en este en esta forma ahora yo lo que hice fue colocarle directamente la base de presión a mi mi base francesa a, a esto bien entonces si ustedes si ustedes quieren hacerle otra cosa que no sea eso si quieren vamos a enseñarle. yo estoy en la parte de atrás del botón ahora mismo si ustedes les gusta ponerle un topo vamos a enseñarle cómo pueden hacer para ponerle el topo o sea para ponerle este topo este que está aquí mire este topo mide aproximadamente 12 milímetros en su base también pueden ponerle este pequeñito también, todo depende de lo que ustedes quieran hacer, yo les voy a enseñar cómo se hace para ponerle el topo, yo me voy a dirigir hacia voy a salir por la superduo y me voy a dirigir hacia el cristal número 6 que hemos puesto y vamos a salir por las musacillas por una de las musacillas a esto vamos a tomar 7 mozas número 11 y, tra y trabajaremos de mozas silla a mozas pasando los cristales. 5, 6, 7. a esto haremos esto aquí. Si quieren hacerle, si quieren ponerle un topo, ¿ven? Lo que le estoy diciendo. A eso le van a hacer esta cuanta, eh, eso lo van a hacer cuatro veces hasta llegar aquí. Y después se van a colocar aquí arriba y van a poner tres mozasillas por cada cuatro para terminarlo. Yo lo hice de otra, de otra forma. Déjan, eh, vamos a adelantar un poco el paso para que ustedes lo puedan ver. Miren, yo estoy colocando la última, mosas, la última siete sillas y pasando por esta mozacilla. ¿Ven que les le estoy diciendo? Si quieren solamente hacer el top, si quieren simplemente hacer el botón solo. O si les gusta no ponerle presión a la borla. A mí me gusta ponerle presión a la borla. Aunque no pesa absolutamente para nada. Pero sí me gusta ya ponerle una presión y me gusta poner esa francesa. Mira, subí a la musacilla número 4. De a esto, yo voy a tomar una musacilla. Y me voy a pasar por las mozasillas número 4. Que acá por la mozasilla número 4 de cada pico. Bien. Esto es si gustan hacerle, ponerle, hacer el botón solo. Bien. Aquí. Antes de cerrar su, su cosa vamos a ponerle un poco de pegamento. Ese es 6.000 y lo ponemos así y a esto vamos a dar varias vueltas y cerramos Bien. claro está, después que pongan el pegamento ven, ahí queda el topo ahí queda ya su botón listo ahora, ahora yo no hice esto yo, hice, yo yo lo modifiqué Hice otras cosas Este es yes, el botón en sí Como está en YouTube Yo lo que hice fue que modifiqué un poco Bien chicas Recuerden estaban en la parte de atrás Enseñándoles cómo, hacía, cómo se hacía Ok, vamos para poder hacer el topo solo Entonces aquí yo me voy a subir a la, al, Voy a salir Hacia la parte de adelante Voy a subir A la SuperDuo Bueno, yo me voy a colocar por aquí y voy a subir a la super Duo. vamos a recorrer esto vamos a subir a la super dúo y me voy a colocar en las tres mostacillas que puse aquí Miren. me voy a colocar en la tercera me voy a colocar voy a salir a la super Duo y me voy a colocar aquí en la segunda Ahí en la segunda, aquí yo voy a tomar tres mozas para hacer esos hermosos pijitos. ¿Sí? Y voy a hacer esto, y me voy a devolver así. Y para que esos pijitos me queden levantados, yo lo voy a repasar. Lo voy a repasar y me voy a recorrer otra vez todo nuevamente hasta llegar a las tres mozasillas que pusimos anteriormente aquí listo voy, voy, voy a hacer lo mismo otra vez tres mozasillas les doy la vuelta estoy repasando todo para que mi trabajo quede bien reforzado y no tengamos miedo de que eso no vaya se nos vaya a romper o oh, esto queda un poquito flojo porque aquí vamos a trabajar poniendo el cristal ven así estamos casi casi terminando las sillas ¿sí? estoy haciendo lo mismo por si acaso no, no, no pueden apreciar lo que estoy haciendo porque estoy utilizando las manos estoy haciendo lo mismo lo mismo que le enseñé al principio poniendo las tres sillas ¿sí? y saliendo ahí buscando las otras tres que pusimos al principio de hacer el al principio de hacer el botón algo aquí, mis últimas tres, yo voy a colocar mis últimas tres, le doy un pequeño toquecito para que se vea bonito aquí así a esto vamos a repasarlo lo reforcé le di cariño le di amor ahora yo me voy a colocar voy a salir en las tres y me voy a colocar en ese pico. voy a salir voy a salir al pijo de las tres que hemos puesto a Ahora, aquí está el trujito que yo le dije que quería enseñarle, que le dije al principio. Bueno, porque yo lo hice así diferente, porque todos no trabajamos, no trabajamos iguales. Entonces, aquí yo lo que voy a hacer es tomar mi cristal número 8. Este cristal. Y me voy a pasar a, mire, esta es mi borla, la borla que acabamos de hacer, ¿verdad? Y yo voy a hacer esto. Yo voy a pasar la borla Si ustedes gustan, pueden hacerlo de otra manera. Yo quise hacerlo así, de esta forma. Y a esto yo lo voy a repasar dos veces. Adivinen. Y les voy a enseñar el porqué. Lo voy a hacer de nuevo. Voy a subir hacia el cristal. Y del lado contrario, miren. Que mi hilo salía de este lado. Voy a entrar otra vez hacia la musasilla. Estoy un poquito incómoda. Miren. Voy a entrar de nuevo hacia la musasilla del pico. Y voy a entrar de nuevo hacia el cristal. Y voy a entrar de nuevo hacia la borla. Voy a alar un poquito. Lo voy a intentar de nuevo si sí me deja, pero aquí se pone un poquito tenso ya. Entonces aquí yo lo que voy a hacer es que voy a voy a hacer un pequeño nudito, un remate. Voy a recorrer otra silla para asegurarlo y voy a hacer y voy a recorrer otra mozasilla aquí arriba y hago otro pequeño nudito. si la aguja me, de, me deja anda. no me dejo entonces vamos a ir por otro, vamos a caminar por otro lado para que ella me deje hacer el, el otro remate para yo asegurar mi trabajo entonces voy a hacer otro por aquí ya está listo y voy a apretar a esto Voy a cortar y voy a quemar. Miren, no tienen que hacerlo como yo, pueden hacerlo de otra forma. Aquí está. Ahora, miren, como mi el pegamento de 6000, alguien me dijo a mí que se le depegaba este, que, que ella sí que que ella sí que, que ella podía hacer porque se le de pegaban los accesorios con el pegamento de 6000. Mira dos, bueno tres cosas puede suceder, una es que el pegamento e 6000 ya esté pasado, otra que el pegamento e 6000 esté seco y tres puede ser que tú no le estés pegando, no le esté poniendo el suficiente pegamento que tenga que ponerle al accesorio, porque el pegamento e 6000 es muy difícil las piezas mejor se rompen cuando usted trata, trata de despegar con el A6000 Siempre se los recomiendo. Es muy bueno de trabajar para la bisutería. Entonces, miren, yo yo tengo ya este previamente listo. Aquí está el pin que me, me dirán, Rosy, pero yo no he visto que tú has usado el pin. Vamos a... Aquí yo voy a poner, miren. Mucho, pero mucho pegamento. Esto es lo que yo voy a hacer. Así. Ven que tiene bastante pegamento. Y lo voy a poner aquí. Miren, aquí lo que yo quiero es enseñarles este truquito. Ustedes ven esta parte de atrás. Esa parte de atrás. Bien. Esto lo vamos a dejar aquí que repose y se seque aproximadamente, como siempre le he dicho, 24 horas, 12 horas o 72 horas hasta que esté bien pegado. Este, miren aquí, ya está muy bien pegado. Yo lo empecé ayer y lo trabajé ayer para que tu pie miren lo que le he dicho el pegamento 6000 miren este es lo máximo entonces aquí ya yo tengo este previamente hecho yo voy a tomar con mi pin de cabeza redonda una mozacilla 11 y un cristal número 4 aquí está y esto tiene una, pa una parte aquí ven a ver si se puede ver un poquito okay. yo voy a entrar mi pin voy a buscar el orificio de el cristal y voy a salir por la parte superior del cristal miren aquí y aquí sale. de lo le dije ahora yo voy a doblar un poco el pin para que se me sea aquí vamos a utilizar las pinzas y voy a entrarme hacia miren, hacia el pequeño miren, esta base tienen unas pequeñas unas pequeñas fisuras ahí que tienen un hoyito que me fascinan por eso a esto yo voy a cortar con mi pinza de corte yo voy a bajar así y voy a cortar este exceso que me queda, miren, y a esto yo voy a hacer esto, ¿ven? queda, entonces miren lo que yo les digo, queda tapado el pin en la parte de atrás con las tres musasillas y queda sujetado con el hilo y queda sujetado con la con el pin que le hemos puesto. Miren. A mí me gusta hacerlo así, si ustedes tienen. Si, si les gustó este nada, espero que todo les guste. Esto ha sido todo por el por, por gracias a todas por suscribirse al canal. Yo espero que les guste este video, Esta es una hermosura, lo pueden hacer en muchos colores, me mandan sus fotos por favor de sus creaciones y nos vemos todo, nos vemos después a la entrega de Rincón de Rosy, las quiero mucho, bye.